Hicieron puerta en vez de plaza, para que en vez de estar la gente pasara, para que en vez de estar la gente pasara. Y parece ser que de pasar tanto hay que remozarte cada pocos años. A pocos años cambias de aspecto, cada generación tiene su recuerdo, cada generación tiene su recuerdo. Distinto lustro, distinta postal, en vez de puerta del sol parece sola de mar. El centro. En ti acaba el adiós y en ti acabó la transición. Fue cuando las manos gritaron. Siempre es de día en la puerta del sol. Siempre es de día en la puerta Te van a disfrazar de nuevo. No lo hacen por ti, sino por ellos. No lo hacen por ti, sino por ellos. Pero no me importa, porque sé de cierto que ellos se irán, no los que te queremos. Fue cuando las manos gritaron Siempre estaría en la Puerta del Sol Siempre estaría en la Puerta del Sol acaban todas las marchas donde la lotería espera mi llegada